La palabra de, de Dios nos enseña que Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso, que Él lo que ha querido siempre es salvar a la humanidad, es liberarlo de nuestros pecados, es liberarlo del quebrantamiento y nos enseña cómo manejarnos para reparar esta relación quebrantada que hemos tenido con él desde aquel momento en que nuestros primeros descendientes Desobedecieron a su orden, desobedecieron a su advertencia y cometieron ese error. Y desde ese momento en que fueron expulsados y malditos, la humanidad ha venido a. Llevando consigo esa maldición Pero quién dice que Nosotros no podemos Cambiar eso Cuando nuestro propio padre Nuestro amado Jesús Nos enseña Cómo reparar Esa relación con él Dios ha, ha decidido, digámoslo así, darnos el libre albedrío, como unos lo conocen, la libre decisión. Nos ha permitido que nosotros decidamos por el bien o por el mal. Mi pregunta es la siguiente ¿Puedo acaso yo juzgar A un padre Que en todo momento Le está diciendo a sus hijos Que no consuman droga Porque es perjudicial Para su organismo Que no consuman alcohol Porque Les puede dar Una cirrosis hepática Que no fumen porque pueden sufrir de un cáncer pulmonar. Puedo jugar yo a esos padres cuando sus hijos toman la decisión de desobedecerle, de no hacer caso a sus advertencias y terminan a la final padeciendo de cáncer, enfermedades, espantosas no puedo juzgar a esos padres que han estado siempre ahí aconsejando de buena manera a los hijos no los puedo juzgar de la misma forma nosotros no podemos juzgar ni somos quién para decir que Dios no es un Dios tan bueno porque permite esto porque permite aquello que permite inundaciones porque permite que tantas personas supuestamente inocentes paguen las consecuencias ¿quién soy yo para juzgar? simplemente mis amados lo que estamos viviendo hoy día son las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero no podemos vivir afligidos ni tristes, porque el Señor nos ha mostrado el camino, ese camino que fue trazado desde el principio, un camino de bendición de belleza, de paz, tranquilidad ese camino está ahí siempre nosotros somos los que hemos tomado la decisión de desviarnos de ese camino recto y al desviarnos de ese camino recto cuando hacemos esa curvatura de desviación nos salimos ese camino es el mundo del mal es donde habitan las tinieblas es donde habitan todos los demonios que quieren quitarnos la paz la tranquilidad, la alegría y nos engañan un secuestrador engaña a un niño dándole una chupeta un caramelo un dulce para sacarlo del camino de la vista de sus padres y él apoderarse para causar daño y tormento pero eso no es todo lo peor de todo es que nosotros conociendo esto y viendo tantos y conociendo tantos testimonios de otras personas hemos decidido despreciar el regalo de la salvación. Ese regalo que nos purificará del pecado. Ese regalo que restaurará nuestra relación con Dios. Ese regalo que nos hará salvo en espíritu y en verdad. Jesús murió crucificado para nuestra redención fue levantado porque así estaba escrito en su palabra Él por medio de estas palabras nos quiere invitar a seguirle que resucitemos junto con él, ya no sigamos muertos en este mundo, permítele que él te levante, permítele que él te resucite, permítele que te haga una nueva criatura, es el único dador de la vida Él es el único que nos libera del pecado Él es el único que nos puede dar esa salvación esa paz esa tranquilidad que todos necesitamos en este mundo Búscale y reconócelo como tu único Salvador. Reconoce todo lo que Él tuvo que pagar con su vida para nuestro perdón, para nuestra redención, para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es un regalo maravilloso que no podemos despreciar. Este es un regalo de amor que está ahí disponible para ti, para mí y para todos los que se arrepienten y lo aceptan como su único camino, como su verdad como su Salvador, está ahí para los que creen en Él, mis amados, Él nos invita hoy a confiar en Él, a entregarle su vida, entregarle tu vida es nuestra vida para que Él haga su voluntad en nuestra vida y puedan comprobar que todo lo que Él permite en nuestra vida es con un propósito y es un propósito de bendición y a ti que ya crees que Jesús es tu salvador, a ti que ya lo has aceptado, recuerda que tus pecados han sido limpiados, recuerda en todo momento entregar tus cargas al Señor Jesús, él ya se ha llevado todos tus pecados, no solo una parte, sino todos. Ese pecado que nos separó en el principio de nuestro Creador, por medio de Jesús ha sido removido. Y hoy podemos disfrutar de una comunión con Él. Hoy podemos buscarle, hoy podemos hablarle, hoy podemos escucharle. Es necesario que ya dejes de ser su enemigo, es necesario que ya dejes de pensar cosas que no son gratas a su presencia, es necesario que ya dejes de echarle la culpa por nuestros errores y pasa a ser su amigo, ese amigo incondicional, porque así él es para nosotros. Un amigo incondicional que nos brindará siempre su ayuda cada vez que lo busquemos. Porque como dice su palabra en Romanos 5.1, por tanto siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. si has tomado ese gran paso de confiar y pedirle a Jesús que sea tu único salvador, que sea tu único camino, tu única verdad, te pido que comentes, compartas tus experiencias para que otras personas que oyen y ven este video puedan también regocijarse por tu testimonio y puedan afianzar su fe viendo que no son los únicos que así como ellos han sido tocados tú también has sido tocado viendo que así como tú fuiste tocado, otros también podrán ser tocados. La palabra del Señor es grande y maravillosa, y tenemos que impregnarnos de cada punto y de cada tilde que en ella hay, porque eso nos hará confiar más en el Señor nos hará madurar en espíritu y nos llevará a la salvación con nuestro amado Señor Jesucristo. Mis amados, que sea el Señor, que sea nuestro Padre, Señor Jesús, dándonos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para seguir adelante en este camino y aunque no es fácil no es imposible seguirlo esforcémonos en cada paso que demos esforcémonos por llevar su palabra esforcémonos por ser mejores criaturas y hacer su voluntad y cada día de nuestros días, pidámosles para que Él nos muestre cómo Él nos ve, porque así como Él nos ve, nos tiene que ver el mundo, y Él nos ve como su perfecta creación trabajemos en esos. trabajemos en nuestra perfección alimentémonos de su palabra de ese pan diario que cada día nos regala que nuestro amado Padre y Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Nos llene de la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para seguir adelante en el camino de la verdad. Amén.